Campeonato como Dale, Rodi. ¿Cómo debe estar mi amigo? Ni no, eh, no, no. Cuidado, Sebastián. Lo Vamos a invitar el a ¿El ganador Juan se lleva ]ması? esta copa? No, es mía. ¿Cuánto pesa, Sebastián? 6242 149. Es gramos. el mismo sobre de ayer. Nuevo <r eagle> campeón. Lo han ido recortando el sobre, es la cuarta vez que lo hacen. <risas> Nuevo <ríe> campeón del recreo, chicos, miren. Diez. Tremendo, eh? ¿Quién es para ustedes? Para mí, para sí, mí sí. es Cháver. Para vos Cháver. Necesito, ah, necesito música de suspenso. Creo chico. que por los votos es Cháver. Pero, a ver, me me a, que a votos que, que ponemos en pantalla Yo. no son todos los votos. Es ¿eh? una pequeña porción de la enorme cantidad de votos que llegan. A mí me gustó más el recreo de Cháver, pero quiero que gane, me gane se me Diveta. la cara? Pero quiero que gane Diveta para que nos traiga hace muchito más. Bueno. Bien. Yo Clarita Sechín, la... Luca Castro, ¿cómo le va, chicos? ¿Todo bien? bien ¿Cómo andan? Buen día. Excelente. Bien, un placer saludarlos. Igualmente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la última final del recreo? ¿Cómo, sí, me, cómo me robaron? Sí, ¿no? pero es verdad. Es no, verdad. No, espero que no haya fue sido... Raro, fue rara la votación. Esta votación, fraudulenta como la de aquella vez. Tengo el nuevo campeón, chicos. Mm. Eh, Clarita, ¿vos tenés algún pronóstico? Mi, mi, ¿Pero lo digo o sí, la voy a mojar? Sí, Para mí, Diveta. ¿Diveta? Sí. Diveta Se no, lo merece y aparte ya... En Boca de Urna se, se hablaba sí, no, de él. No. Estabas de... en el avión a esa hora. No, vi, estaba Luca, acá, que temprano. Lucas, Luca, para vos. Tengo mis informantes. Mi... Y lo digo, Julián. Se, ¿Se hace como vos? la dueña en recreo. Chicos, por... Vamos por partes. Me están haciendo tantas señas, chicos. Vamos no, por partes. ¿Quién decía esa frase? Vamos por partes. Y quiero que gane Cristian Dibeta también. Hay que ver el porcentaje, ¿no? Espero sí? que el porcentaje sea lógico. Primer nombre que aparece, chicos, es el de... Ojo, mirá atrás tuyo también. El Loco López. ¿Por qué ponen a Diveta atrás? Esperen un poco ¿Ya están? ¿Quieren que les traiga las facturas? Bueno Si yo Estamos, sigo levantando Aparece talo. el porcentaje Ya lo vi ¿Qué dice? A ver Lo acabo de ver diveta. ¿Qué dice? Porque subiste más de la cuenta claro. ¿Qué dice chicos? Diveta Diveta campeón Dice Diveta Está bien talo, escrito diveta. diveta no va separado Pero chicos, no quiere Es que... Diveta está bien, este escrito no. ¿Está bien escrito? Hay que ver qué porcentaje No porque Puede decir Diveta Pero puede decir cero no, si dice no. más Pero si se alcanza a ver que... ¿Qué? Que no, hay no dice? Se no está no viendo se el número, Tano que La cámara no se ve un Reyta. poquito bueno. Ahí se ve No, no, se ve, no se ve. ¿Será Diveta o será Chavera la cuenta de tres? Diveta, Diveta, Diveta, Diveta. No, ¿Qué la a las la tres? ¡Nueve! No, no, no. Ah, tu cara. ¿No, 50, no para ¿cuánto sacó? Eh, 55 ¿Y 5 más 5? 5 más es 5 10, 10 sí. chicos ¡Soy el nuevo tío. No, es 5 más 5 es 10, es impresionante Bueno, felicitaciones a Cristian Livetta este, Que ¿Qué? se ha ganado un tour por su panadero